Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a visualizar la vista previa en miniatura de nuestros documentos en PDF. Comencemos. Para ello, abrimos un documento PDF. Vamos a edición. Preferencias. Buscamos donde dice habilitar vistas previas de mosaicos en Windows Explorer. Lo tildamos. Con la barra del costado la deslizamos hacia abajo, ponemos aceptar, nos sale un mensaje que dice ¿Estás seguro que desea agregar funciones a esta instalación? Ponemos que sí, esperamos hasta que finalice el proceso. Cerramos el documento PDF y como verán ya podemos visualizar la vista previa en miniatura de nuestros documentos en PDF. Esto es todo. Muchas gracias.